Una promesa de más de 10 años y a la fecha es total utopía y es la reconstrucción de la carretera que comunica a los municipios de Pimentel y Cotuí. Ciudadanos que diariamente se desplazan por esta zona continúan elevando su clamor a las autoridades que han hecho caso omiso. Estado, por aquí arreglan la cosa ya, cuando ya está, eh, ya no pasa gente, ahí vienen todos, el puente de la piedra está cayendo también, están esperando que se caiga el puente para arreglarlo, porque el gobierno lo que quiere es se caiga para ellos gastar 30 o 40 millones. ¿El llamado que le hace a las autoridades en torno a la gestión a esta calle? A esta calle, que la arreglen porque los carros nosotros no están desbaratando, andamos en motores porque los carros nos siguen por aquí este pedazo. Ya usted ve, yo estuve preguntándole al ingeniero que lo hizo y me dijo que era, no tenía que ver, que el sindicato no tenía que ver con esto que quien tenía que ver que era el gobierno y nosotros por aquí la pasamos toda. Cuando caen dos do lágrimas de agua para allá, se lleva todo eso. Y yo tengo 47 años vendiendo pago por aquí. Porque podemos decir, ustedes lo están viendo, cómo es que están deteriorando. No sé cuánto, pero esto tiene bata alrededor de 30 años así todo, por donde quiera hacen, por donde quiera arreglan, ven este pedacito, no sé sea, qué maldiciones que tiene esto aquí, que no lo pueden arreglar. Esperamos que un día se conduelan de los infelices comprando piezas de vehículo, pasando por aquí. Reiteran su llamado al gobierno para que acuden a auxilio de comerciantes y residentes que utilizan esta carretera para desplazarse a sus labores productivas en la zona. Esa es la preocupante realidad que se vive en el tramo carretero que comunica los municipios de Pimentel y Cotuí. Hacen un llamado a las autoridades específicamente al gobierno para que venga en su ayuda. Han transcurrido más de 10 años exigiendo esta problemática que afecta a todos sus residentes. Desde el municipio de Pimentel, para NTN, reportó Joanny Paulino.